Buenos días, nos despertamos con los testimonios que han sido recogidos en las redes sociales como las decenas de videos, fotografías, narraciones en vivo, en, en Facebook e incluso muchas posts de la gente que vivió la represión pero de entre todos este video destaca, este video que ha sido filtrado por los anónimos que ha sido conseguido a través de un reportero de Efecto Noticias y vamos a ver unas de las pruebas eh, que es de acuerdo a este colectivo de activistas, pues es la policía la que inicia los disturbios en San Bartolo, Amellalco veamos estas imágenes con cuidado vemos como los policías lanzan objetos, lanzan piedras también tratan de agredir, a, tratan de agredir al camarógrafo persona tiene que hacerse un lado para que no, lo, no le alcance las pedradas y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que pasó esta es la primera foto que se emite desde el lugar, es la que inicia incluso el training topic, eh, Jerry de formato 21, el reportero móvil, eh, informa de un enfrentamiento en San Bartolo a Meyalco porque los pobladores tienen un manantial y el GDF pretende llevarse el agua a Santa Fe Vamos a hacer un pequeño repaso donde se encuentra San Bartolo Ameyalco. Se encuentra en las zonas rurales de la Ciudad de México. En las fotos que podemos encontrar, vemos cómo está cerca, muy cerca, de Santa Fe, esta zona que se construyó encima de, de basureros y que históricamente ha tenido problemas con el abasto de agua, con, con el acceso, porque esta era una zona que antes era totalmente inhabitable y, y fue construida, de la nada en los últimos 20 años es justamente el origen del problema de acuerdo a los pobladores pues se da porque el delegado presuntamente, de acuerdo a estas versiones pues tiene un acuerdo eh, y tiene la intención de llevarse el agua del manantial de este poblado eh, vemos que la represión ha sido feroz, ha sido como los dios muestran Vemos cómo la gente narra la, la terrible represión. Si ustedes se meten a Twitter van a encontrar una serie de testimonios de cómo hay un montón de autos destruidos, de cómo la gente estuvo por más de ocho horas sin acceder al poblado, que estuvieron detenidos en Villa Verdún. Y pues bueno, el, uno de los mejores resúmenes que pueden encontrarse en supitas.com, que eh, tiene una narración de las más completas, fotos de vecinos, también la versión de las autoridades. Y bueno, aquí podemos ver cómo los granaderos eh, supuestamente eh, se pues, guardaban las obras del sistema de aguas de la Ciudad de México. Pero bueno, eh, abundan más los testimonios de, de violencia que narran las, los habitantes. ¿no? Vemos cómo el, la cantidad exagerada de policías. Y el siguiente tema de esta breve cápsula es el seguimiento a la supuesta censura de Toño Esquinca. Vamos a escuchar los audios. El primero que, que se logra grabar gracias al twittero AlexWeb. Vamos a escucharlo. Bueno, eh, yo les tengo que decir algo. Me tengo que despedir en este momento. Eh, recibí una llamada. Entonces, pues, me tengo que despedir en este momento. Fue un placer haberlos acompañado durante este proceso de vida en este planeta, en esta vida. Me tengo que despedir. Disfruten el mundial. Y, pues bueno, ahora sí que si ahí viva lo desean, mañana nos escucharemos. Si no, pues no. Gracias. Bueno, pues escuchamos cómo es que este popular recortor de Alfa Radio dice que recibo una llamada, ¿no? No, se, no se alcanza a entender de quién o, o, o por quién este... y después al siguiente día realiza una explicación, la que publicamos aquí en YoSorret gracias a estos audios que, que han compartido y vamos a escuchar la explicación Yo Tengo tres cosas que decir, ya las aclaré por Twitter y por Facebook eh, agradezco infinitamente las muestras de apoyo de todas y cada una de las personas que están conmigo, que me apoyan. Muchísimas gracias también y agradezco el apoyo infinito también de diferentes compañeros, reporteros, periodistas, locutores de radio. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Pues bueno, en, en el audio que pueden encontrar en la página o en algunos otros sitios que lo han retomado pueden pues escuchar la explicación que hace Toño, que al parecer sí tuvo una, una represalia que por lo que se alcanza a entender tiene que ver más bien con intereses privados pero solamente este locutor puede explicarnos bien de qué se trata y por último para cerrar esta breve cápsula pues vamos a, a hacer una, un, un breve recordatorio y para esto vamos a ver este, el calendario del mundial y las reformas que han elaborado los compañeros de, de, de Mientras Tanto en México De cómo Peña Nieto nos quiere meter un gol Entonces hay que estar muy atentos Esta es la infografía que está circulando por, por muchos lados Y estamos viendo que, de acuerdo a esta infografía El 11 de junio inicia el proceso de discusión de las leyes secundarias de la reforma energética No lo pierdan de vista El 12 es la inauguración del Mundial de Brasil el 13 continúa la discusión, es el partido de México contra Camerún. El 17 México enfrenta a Brasil, y realizan el dictamen. Un, el día después de, convocan al periodo extraordinario en el Senado. Y el 23 comienza el periodo extraordinario de sesiones en el Senado, cuando México enfrenta a Croacia. Recordemos que la última eh, gran cambio que hubo en México fue en 2010, cuando rompen por la noche en Luz y Fuerza del Centro justamente en un partido de la selección y aquí como habrá cuatro fechas este, eh, aseguradas junto con los partidos amistosos eh, podemos tener un escenario en el que Peña Nieto trate de aprobar la reforma de telecomunicaciones que apruebe de una vez por todas la censura en internet y después se siga con la energética para que ya teniendo la censura, para que ya teniendo eh, pues a todas las personas acalladas pues simplemente no podamos protestar. Así es que muy atentos, sigan muy de cerca lo que está pasando en San Bartolo Ameyalco. Y pues bueno, nos despedimos. Muchas gracias y buenos días.